2.0. Ya saben que este verano queremos hablar de la tradición, pero también de la tradición de nuestro folclore desde un punto de vista más actual. Vamos a ver cómo se vive algo que era nuestra esencia, nuestras raíces del pasado en nuestro día a día en este 2012 y vamos a darle la bienvenida una semana más a Mario Martínez nuestro experto en folk y que esta semana vamos a hablar de los grupos que pues eh, en estos momentos están pues eh, de promoción no sé si es de pro decir promoción pero sí están con actuaciones sacando discos y están bueno pues eh, en movimiento sí sobre todo lo que queremos es eh, que vean nuestros espectadores esos grupos de nueva creación, esos nuevos formatos esas nuevas formas que puede adquirir el For a través de esta selección de grupos que hemos hecho Pues si te parece, sin... Ne... Más eh, complicaciones, eh, nos adentramos en, en la tradición 2.0 y en eh, esos grupos que están ahora mismo bueno, pues, eh, poniendo el folclore tradicional pues, eh, en ese escaparate para nuestros espectadores. Y uno de ellos es el dúo Entrobados. ¿Quiénes son? ¿Qué podemos conocer de ellos? Pues el dúo Entrobados está formado por dos instrumentistas, dos instrumentistas reconocidos, que son Luis Antonio Pedraza de Castro y Luis María Martín Negro. Este, podemos contar una pequeña descripción y es que podemos contar que este dúo de canción y música tradicional, formado por estos dos instrumentistas, multi folcloristas y con una amplia tradición, un amplio repertorio en lo que son músicas de raíz, eh, unen sus voces para formar este dúo y dan un sello de calidad en sus interpretaciones, pues uniendo esas voces pues, con los instrumentos de cuerda o los instrumentos más conocidos, eh, como la la gaita. ...o la flauta. Podemos también contar de cada uno de ellos, por ejemplo... ...Luis María viene alternando sus labores de la música clásica... ...con la música tradicional, es director del estudio de música... ...concertista de guitarra, es tenor... ...y es director de la coral Ciudad de Zamora. Tiene compuestas eh, distintas piezas instrumentales, corales... ...y además tiene publicados eh, varios libros... ...en una labor que comenzó hace 15 años... De, ...de publicación de libros y de labores didácticas. Y Luis Antonio podemos destacar de él... ...que es eh, premio Jove Valor 2012 de los premios MT de Benavente es maestro de primaria y tiene máster en música hispana da clases de flotita morir, en las escuelas de folclore de Almeida, Zamora, cermoselle y también como tenor y troncetista pues ha participado en diversas formaciones y ambos han coincidido también en Santarén Folk y también en Ars Mundurandi, un grupo de cámara orientado a la música del siglo de oro español y ahí les vemos en imágenes y ahora los podremos eh, ver y también eh, oír para más información como decimos que la tradición se ha metido de lleno en internet, en myspace.com barra entrobados, ahí pueden conocer más sobre ellos, ¿verdad? Eso es, queremos también pues, que los vídeos que también tienen en internet y la información pues, puedan acceder a ella, no solo lo que vean aquí o lo que puedan contactar por teléfono, sino que la gente también pueda conocerlos a través de, de ese 2.0. Bueno, pues vamos a escucharlos un poquito a entrobados. <tose> Yo ni, yo ni, La música la podemos eh, pues darle unos rasgos, unas características para los que están en casa, que digamos, pero exactamente, qué, ¿qué es lo que toca? Bueno, ellos mezcla de una forma muy acertada lo que son eh, melodías tradicionales, como escuchábamos ahí, una melodía portuguesa, con armonizaciones hechas con cuerdas, o bien es la cuerda la que lleva la melodía principal, y los instrumentos tradicionales sirven para hacer ese apoyo melódico, rítmico uh -huh. y, y armónico. Y es que la tradición, el folclore tiene muchas versiones. Por ejemplo, vamos a hablar de un grupo que han estado ya aquí en la 8, que este verano podrán verlos en esas actuaciones que les ofrecemos los jueves sobre el folclore. Vamos a hablar de Ringo Rango y con una marca que es el folclore histérico. ¿Qué es el folclore histérico? Ellos han querido, con esa mixtura que hacen, eh, con, eh, tanto en su parte escénica, parte visual, como en la parte musical, pues hablar un poco de folclore histérico, histérico, perdón, como esa parte del folclore muy alocada, digámoslo así, dándole, por supuesto, un toque serio y riguroso, pero bueno, darle esa alegría esa frescura que puede suponer esa imagen que visual y esa parte de mezcla de melodías, ritmos y músicas tradicionales. ¿Este grupo cómo nace? ¿Cómo, cómo se forma? Bueno, pues este grupo que se formó en el año 2011 tiene, cuenta con una salmantina, una biseo un cacereño y dos zamoranos, es decir, tenemos todo lo que sería... En la ruta de la plata, allí casi representada, se conoce a través de lo que es las aulas de pandereta de, de la Escuela de Folclore del Consorcio de Fomento Musical. Y a través del interés común por el folclore y el divertimento, pues crearon este grupo para interpretar el repertorio de Castilla y León, de Extremadura, a través de Jotas, Ajechaos, corridos, y hacen guiños también a distintas comunidades, como pueden ser bailes de Cantabria, o mejor dicho, bailes músicas de Cantabria, pandangos de Huelva o Seguidillas de Madrid. Eh, quieren darle en este primer proyecto llamado Folclore Histérico pues un color, una frescura conservando siempre la esencia y el origen de, de esas melodías y esas letras, esos ritmos. Uh -huh. eh, combinan temas y letras también de dentro de una misma melodía, de una misma canción, de distintas geografías y por ejemplo hacen experiencias que llaman ajecharros o aje muñeiras, que es una forma particular de entender y de sentir la música tradicional. Y a través de la voz eh, como principal instrumento y del apoyo de las percusiones y de muchos cachivaches, como ellos mismos dicen, pues bueno, crean un universo sonoro que podemos decir característico de Ringo Rango, uh -huh. con esa peculiar puesta en escena que pueden ver ahora mismo ahí con nuestras fotos, y bueno, alejada de esos prototipos convencionales. Vamos a ir escuchándoles en una de sus actuaciones más recientes en Zamora Capital. Ringo Rango, como les estamos comentando, un grupo de nueva formación del folclore que enseguida podamos, eh, vamos a poder escuchar y ver. Un eh, espectáculo en el que bueno, ellos mismos eh, dan eh, armonía, ritmo y que implican mucho a, a la gente. Sí, es un espectáculo con un ritmo muy movido, son mucho las percusiones, lo que hace que sea bastante cercano a la gente y sobre todo esa parte visual, pues la verdad es que le choca. Y como dicen ellos, pues el espectáculo y la taquicardia están servidas. Pues vamos a escucharlos. Rango que aquí en la Semana Viernes este verano, en las actuaciones musicales que vamos a poder disfrutar y que ya estamos disfrutando cada semana, pueden también encontrarles en internet, en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, Ringo Rango tiene su perfil en facebook.com barra face barra Ringo y ahí encontrarán toda la información también en YouTube encontrarán vídeos con sus actuaciones. Y si hablamos de folclore hay dos veteranos que ponen nombre y que siguen eh, pues con esa inquietud de principiantes sobre todo a la hora de buscar, de seguir profundizando en el folclore tradicional. Son Jambrina y Pablo Madrid. Sí, Jambrina y a Pablo Madrid ahora a través del dúo llamado Jambrina Madrid Folk por lo que han hecho es una síntesis de todo ese trabajo de colaboración que llevan haciendo desde los años 80. Son pioneros en investigación y sobre todo en difusión de ese folclore y bueno, han recibido diversos premios del Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera, a través de muchos de los trabajos que han hecho de la recuperación y de, como ya hemos dicho, su difusión. Pertenecieron al colectivo de Folklore Zamorano y desde el año 89 pues, están al frente de la Escuela de Folclore y del Consorcio de Fomento Musical. Eh, su experiencia nos relata que han intervenido pues, en diversos grupos de baile tradicional, de música, de voz, de folk, Voces de la Tierra, Bajo de as Verde, Stadinova y en diversas grabaciones de diversos grupos reconocidos a nivel nacional e incluso internacional. Participan en festivales, en Música folk de España y Portugal y a través de este nuevo formato de actuaciones pues tratan de acercar esa memoria colectiva recogida a través de las memorias individuales. Realizan frecuentemente conferencias, recitales, a través de los instrumentos tradicionales como la Gaita de folk o Dulzaina y sobre todo es muy interesante que también cuentan sus anécdotas tanto personales como las que les contaron todos esos informantes y todo esto sirve de nexo de unión entre las generaciones, que ya nos, casi nos están dejando todos, que son los que contaron esas vivencias y estas nuevas generaciones del proceso de folclorización, que son, pues, por ejemplo, a través de este 2.0, están poniendo de relevancia lo que es el folclore actual. Uh -huh. Y podemos decir que sus apellidos, pues bueno, casi casualmente, Cambrina, que es una corporación de Zamora muy pequeñita, y Madrid, que es una ciudad grande. de España. La capital de España. De España uh -huh. Pues es una alegoría, o metáfora de estos dos mundos, de lo pequeño y de lo universal. Son además, podemos decir, dos de las personas que más han trabajado por eh, que el folclore tradicional esté ahora donde esté. Donde sí, está? Eh, son muchas las personas que han trabajado, tanto en Zamora como en Castilla y León, pero quizá en ellas dos se vea reflejado pues más ese trabajo y sobre todo ese nuevo conocimiento que se está dando a las músicas de raíz o al folclore. Pues Alberto Jamberina y Pablo Madrid son todos también de nuestros invitados en las actuaciones que como hemos dicho igual que en el caso de Ringo Rango en este verano van a poder disfrutar cada jueves y son dos eh, además un dúo que acaba de publicar un nuevo disco porque como vemos eh, la tradición, el folclore no solo está en ese escaparate de actuaciones, de festivales como hemos comentado y eh, como vamos a ir eh, viendo a lo largo de, de distintos programas sino que ellos también tienen una última publicación, un último disco Cuéntanos algo de Arbolito Felido. Sí, por ejemplo el vídeo que ahora estamos viendo pues es un vídeo en el que escuchamos una de las piezas de ese disco y que es un foto resumir, pues de ese trabajo de grabación o de recopilación. Han querido a través de este disco pues, agradecer a esas fuentes de información con su pequeño o gran toque, su personalidad impresa en estas canciones, pues todo el agradecimiento a esas personas que han servido como fuentes de información y a través de este disco que se llama Arbolito, Arbolito Florido, pues bueno, pueden eh, ver y podemos escuchar esas canciones tradicionales con ese pequeño aderezo o gran aderezo de Hambreña Mauricio. Pues escuchamos un poquito. Pablo Madrid y Alberto Jambrina están en internet, también pueden encontrarles en Facebook en Jambrina y Madrid Folk. Vamos a hablar antes de terminar, que ya nos queda poco tiempo Mario, pero sí que se está moviendo mucho todo lo que es el mundo 2.0, el mundo de las redes sociales. Danos una breve pincelada de algunas cosas que podemos descubrir, por ejemplo. Bueno, pues en estos últimos años, eh, en estos últimos tiempos hemos tenido una gran difusión, sobre todo, por ejemplo, a través de YouTube, de vídeos, tanto a nivel eh, de informantes, en la publicación, por ejemplo, en el canal del Consorcio de Fomento Musical, de vídeos de archivo, como de nuevas formaciones o de nuevos tipos de música, también una parte didáctica, a través, por ejemplo, del canal de marifolk.es ahí, por ejemplo, hay, en percusión, una parte didáctica en la que los alumnos pueden ver los ritmos y su forma de hacer, o, por ejemplo, un nuevo proyecto que sería el tablón folk tablón.marioforg.es, pues podemos eh, ver eh, o intentaremos ir creando esos contenidos para actuaciones, escuelas, etcétera, etcétera que la gente pueda tener ahí una síntesis a través de internet de todo lo que es el, el folclore y esas nuevas formas que tenemos. Que la tradición o sea, esté más actualizada que nunca. Eso es. Mario, nos acabamos. Nos queda por ver un proyecto muy interesante que es La Nota, pero yo creo que lo dejamos para la semana que viene, para enganchar a nuestros espectadores y que la semana que viene estén muy atentos a La Nota, que ya descubriremos lo que es la próxima semana, y a muchas más cosas, más contenidos que vamos a seguir viendo de nuestro folclore. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas noches.